Nuestra nave está conformada por Benny que es el capitán y yo soy una científica y su poder es hacer fuego con las manos Mi poder es volar hacer <risa> así y se sale el arco iris y él se atrapa Mi poder es ser invisible eh, mi poder es hablar con otras personas que no se entienden el, el idioma. ¡Cuidado! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! Oh. Eh, informe de daño. Aquí tenemos eh, rotura del ala izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Tenemos pinzas que arreglan todas las partes externas de las naves amigas. ¿Cómo se activan esas pinzas? Con riéndose, todos hay, tienen que reírse. Con la felicidad se activan. ¿Alguien <risa> tiene el poder de velocidad? Yo, ¿puedo volar? Yo también puedo volar. No, no, no. Todos los que pueden volar empujen. Frente a nosotros hay un nuevo planeta. Oh. ¡Ay! ¡No puedo ver! ¿Cómo es este planeta? ¡Veo un león con patas de tigre! Oh, oh, oh, ¡Qué miedo! ¡Árboles de color violeta! Santiago, ¿qué te dijeron los animales? Dicen que ellos no, no hacen ningún amigo porque les temen miedo, por eso. Oh, Santi! ¡Qué bueno que podés hablar con ellos! ¡Qué lindo! O sea que, aunque nos parezcan raros que tengan tres ojos, son todos amigos. ¿Pero con qué materiales no podemos construir? Con ropa. Pinta nuestra nave Con ropa. Maleta Con botellas recicladas no, Si echamos todo ese plástico Seguramente va, va a haber otro desastre Si no cuidamos los plásticos Nos va a pasar lo mismo En esta nueva tierra Excelente no